Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que está el alma metida! Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. Para una persona que no tenga un fuerte sentimiento místico orientado hacia la trascendencia, ¿Puede tener sentido una vida que sea vivida sin vivir en sí? ¿En qué medida sentimos que vivimos una vida realmente nuestra? En las circunstancias como las actuales ¿Es posible vivir una vida que se sienta como propia? ¿Qué es lo que quedó de la vida? Hay quien dedica todo su tiempo a acumular dinero y hay quien invierte todo su dinero en disponer de más tiempo. Hay un tiempo de trabajo que se necesita para conquistar libertad e independencia. Para la persona que no tiene una vida regalada, la mejor opción es adquirir una formación que le permita ejercer una profesión bien remunerada y en la que se sienta razonablemente realizada, y en el ámbito de la vida familiar que haya una distribución equitativa de las tareas y los cuidados. Hay un tiempo de ocio que es preciso para explorar y experimentar las posibilidades existenciales, para lo cual es necesario cultivar el deseo de saber y adquirir un bagaje cultural que nos permita desarrollar una mayor sensibilidad estética y moral. Hay un tiempo personal que se necesita para poder estar a solas con uno mismo, para poder estudiar, observar y reflexionar, para poder conocerse y conocer el mundo, para dar sentido, proyectar y orientar la vida. El tiempo también es imprescindible para crear y mantener la red de afectos a través del tiempo, porque, más allá de la soledad deseada, vivir es convivir, compartir con otros la existencia. La base de esta red de afectos se halla en la consideración del otro, en la escucha, la comprensión, la empatía, la aceptación crítica, la reciprocidad y el cuidado mutuo. Y vemos que de la satisfacción con la vida propia surge la seguridad, el amor hacia los demás y el deseo de compartir con ellos nuestra felicidad. Y que de la insatisfacción ante la propia vida surge la frustración, la agresividad hacia el otro, la incapacidad de compartir y el odio como actitud. Por último, también requerimos tiempo para desarrollar esa dimensión social constitutiva del ser humano y por la cual, como decía Terencio, nada humano nos es ajeno. La responsabilidad ética, que nos lleva a preocuparnos por nuestros semejantes y a tratarlos con equidad y justicia. El ejercicio de una ciudadanía que se implica en la resolución de los asuntos comunes, a través del debate de ideas y la acción política. El desempeño de la actividad profesional, buscando la excelencia y atendiendo a la responsabilidad social y medioambiental que se derivan de ella. Para poder llevar a cabo todo esto de la mejor forma, es imprescindible una serena y no dogmática reflexión sobre las ideas del bien y de la justicia. Hemos visto las dimensiones en las que hemos de incidir si queremos poder llegar a sentir nuestra vida como algo propio. Ante tal complejidad, hay quien prefiere seguir el guión establecido por la tradición adaptándolo a las tendencias dominantes del entorno cultural en el que se mueve. Es difícil poder sentirlo para quien ha sido expulsado del mercado laboral, pero también para el trabajador no cualificado, condenado a la precariedad y a la pobreza. El trabajador cualificado cobra más, pero se le exige dedicación a tiempo completo. Y en el ámbito familiar, los viejos roles de género siguen mutilando el tiempo libre de las mujeres. A todo ello añadir que escasean los trabajos en los que alguien se pueda sentir libre y creativo. El resultado es muy poco tiempo de ocio que a falta de una mayor formación cultural se mueve entre buscar perder la conciencia de sí y exhibir un catálogo de experiencias vividas que con frecuencia ni se entienden ni se disfrutan. Y menos queda aún de tiempo personal. El trabajo agota de tal manera que no hay tiempo de pensar ni ganas de mirar, porque hay miedo a que el paisaje de la vida propia sea desolador. Los afectos, nacidos casi solo de los intereses, se vuelven efímeros y triviales huyéndose del compromiso. La insatisfacción con la vida propia y la frustración llevan a odiar a todo aquel que parece feliz o que disiente con nuestra forma de pensar o vivir. Un individualismo atroz y un egoísmo estéril arrastran a la soledad, el vacío y el sinsentido. La empatía desaparece, se ignora al otro si no tiene nada que ofrecer a cambio. Nada importa salvo los propios deseos. Solo se piensa en el bien propio y nunca en el ajeno. Ante los problemas, la queja vacía os echa la culpa de ellos a los otros. El trabajo hecho de cualquier manera, ya sea por voluntad propia o por las condiciones impuestas, olvida su dimensión de servicio a los demás. Nunca ha sido fácil para la mayoría no sentirse expropiado de su vida. Pero en las condiciones actuales, generadas por un modelo económico, social y cultural que es radicalmente injusto, la vida acaba convirtiéndose en un penoso transitar.